Amigo craniano, amiga craniana, ¿cómo están? Soy Toño Silva el Mac, uno de los guitarristas de Crane. Hoy vamos a platicar un poquito de sonido y el equipamiento que yo uso. Todos sabemos que cada quien trata de buscar su sonido particular y a veces lo coloreas un poquito con efectos, con ciertas guitarras, con ciertos amplificadores. Yo en lo personal traigo una guitarra, una Epiphone Les Paul, es una, un tributo de 1960. Al Les Paul Plus. Esta guitarra eh, trae dos humbuckers, dos pastillas dobles. Eh, uso este modelo aparte que me gusta mucho por el tipo de sonido, ¿no? Es un sonido bastante fuerte en cuanto a consistencia, trae buen sustain, eh, no es muy aguda ni muy grave, tiene como manejando pero es una guitarra bastante versátil limpia pues, suena así es clarito es Cristalino el sonido. Y los efectos que uso para tocar con cráneo, pues son varios. Uso un amplificador Randall RT100 de Bulbos. Trae un aguinete de 4x12, es de 100 watts. Y pues tiene un sonido bastante cálido, bastante, bastante potente. Yo no uso muchos efectos, no soy muy amigo de meterle tantas cosas. Eso ya lo pasé. <ríe> Así, cuando estaba machado. Básicamente, para mis acompañamientos, ocupo un overdrive, un preset como el Club Screamer de Leibniz. Que no es más que una distorsión bastante, bastante light. Se las voy a mostrar. Aquí es limpia aquí si la ponemos ya con la pastilla del puente es una bastante brillante bastante consistente y no, no satura mucho al estarte acompañando, Esta lo uso básicamente para acompañar. Normalmente hay gente que usa distorsionadores muy fuertes, a mí no me gusta mucho usarlo, dependiendo del tipo de canciones uso el, el, el Tube Screamer, o en su defecto uso una saturación un poquito más pesada para algunas canciones como por ejemplo Dalaila, que es un poquito más ponchada, que suena así. Un poquito más bronchera, más gorda, esa la ocupa para acompañar ciertas canciones sobre todo cuando está acompañando en sus solos al buen Leo y que está potente el asunto pues utilizo este preset, no es más que distorsión, un poquito de reverb y nada más. Este Para las guitarras limpias tengo un preset aquí en mi pedalera que utilizo una Digitech, una RP500 que me ha salido bastante versátil, bastante buena y aquí aquí lo que uso mucho es, es pues, guitarras limpias tengo un poquito de reverb, un poquito de delay cuerpo, que tiene bastante y en algunos pasajes utilizo un chorus es para las guitarras limpias, para los solos tengo un preset un poquito más potente que trae un distorsionador, un compresor y un poquito de delay y este suena así Este es el que utilizo para mis solos, este, Así que dependiendo de la canción, pues veo qué pastilla uso, si la del puente o la del mástil, son sonidos diferentes. Más cálido en el mástil y un poquito más fuerte y aguda en el puente. Finalmente eso es lo que ocupo para tocar aquí con cráneo. Eh, finalmente como consejo a todos los que le dedican un poquito de tiempo a, a la música o que les gusta, que sea como aficionados o, o profesionalmente, el sonido está en tus dedos. Finalmente el equipamiento que uno trae pues es meramente colores, son herramientas, pero pues el sonido lo trae uno. Si te gusta la guitarra hay que practicar mucho, mucho, mucho, es muy tedioso al principio, pero con el tiempo y el ensayo puedes lograr hacer canciones verdaderamente impresionantes y pues espero que les guste mucho. Suscríbanse a nuestro canal, piquen a la campanita, te visiten www.cranion.com.mx Ahí están todas las redes sociales, todas las plataformas con la música del disco de nosotros, este, fotos, eventos, todo lo que quieras hacer de Cranion, ahí lo vas a encontrar. Eh, pórtense bien, no chupen mucho el fin de semana. <ríe> y pues ahí estamos.